Con amor escucharemos la meditación de Dios. Busca un lugar donde te sientas cómodo. Vamos a inhalar y exhalar. Con cada respiración liberarás toda tensión. Puedes repetir hasta que estés listo. ¿Por qué estás aquí? Justo en este instante, quizás estás buscando algo. Pero te equivocas. No hay nada que buscar. Muchos son los que buscan los lentes que llevan puestos. Hoy... Estás aquí porque tú eres el ser. Olvida todos tus problemas y las cosas que consideras importantes y entrégaselas al ser. Rendirse ante el ser es soltar todos tus pensamientos, las emociones, los deseos y carencias permite que el ser los mastique y después los escupa, no hay absolutamente nada mal en este momento, salvo que pienses que si sí lo hay, entonces lo habrá, pero si permaneces completamente en silencio, entonces lo que hay es perfección. Todo está completo. Todo está bien. Cuando piensas, lo estropeas. Es irrelevante lo que sea que esté pasando en tu vida o en el mundo. Si pudieras permanecer quieto, y llevar contigo esa quietud, estarías al salvo del mundo en el que vives. El mundo no puede dañarte cuando dejas de pensar en él. Nada puede tocarte si pones tu atención adentro. Si pones tu atención afuera, lo que verás será una manifestación de tus miedos tus creencias, tus asuntos. Pero si pones tu atención adentro, aquí mismo, a lo que nosotros llamamos Dios, la dicha empezará a manifestarse a través de ti y en todas partes. Entonces encontrarás la paz y ya no habrá nada en el mundo que tenga poder sobre ti. Le das poder al mundo cada vez que piensas en él, el mundo en el que vives, tus circunstancias, tu trabajo, tus finanzas, todo está ocurriendo porque así lo creas. Si sueltas la idea de ser un yo que piensa, que siente y que puede ser, si abandonas a ese yo soltándolo totalmente, serás el ser feliz que jamás haya vivido. La verdadera felicidad impregna el universo, está aquí mismo, siempre. Si te asomas por una ventana durante una tormenta, podría parecer un día oscuro, aunque sepas que el sol nunca pueda dejar de brillar, que las nubes solo pueden ocultarlo temporalmente. El sol es la paz la alegría y el amor, siempre está ahí, no existe un momento en el que él no esté, pero tus nubes de aprensión, de suspicacia, hacen que creas, que eres un ser humano, y que tienes que resolver problemas, tendrás que atravesar, experiencias, tratando de superarte a ti mismo, de superar todas las pruebas, mientras sigas pensando que está nublado y que el sol ha dejado de brillar, despierta de esta ilusión, despierta y ve por ti mismo lo que realmente eres, tú eres la conciencia, tú eres Eres la realidad última y lo seguirás siendo a pesar de lo que el mundo y tú mismo pienses de ti. Estás aquí sentado como una persona individual, pero tú no eres una persona y tú nunca has estado sentado aquí. Nunca juzgues las apariencias. Llegará un día en que seas perfectamente consciente, de que ya estás despierto y serás libre de todo embrollo, las personas son víctimas del aburrimiento, por eso inician guerras, la guerra es cualquier cosa que les libre de ese aburrimiento, pues buscan Emociones, placer físico, viajan de un lado a otro, o pierden su mirada frente al televisor. Pero el motivo ulterior, detrás de toda esa búsqueda, es la evasión. Sí, la evasión de uno mismo. No soportan su propia existencia, y tratan de llenar ese vacío. Muchos buscan alivio en la sanación espiritual. Pero no necesitarías sanación alguna si supieras quién eres. Entonces te preguntarías, ¿quién necesita sanación? ¿Quién necesita ser sanado? Dios no necesita sanación. La conciencia pura no necesitas ser sanada, si crees que eres un cuerpo, entonces necesitarás varios métodos para curarte, pero si te vieras a ti mismo como lo que realmente eres, nunca habría ni tendrías ningún problema. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte centrado. Olvídate de tu cuerpo. Olvídate de tus problemas. Vamos a observar a tu cuerpo y a tus problemas como imágenes en una pantalla. Las imágenes muestran batallas, combates, y desgracias por doquier, sin embargo, mientras las imágenes aparecen y desaparecen, la pantalla sigue intacta, no importa lo terroríficas que las imágenes puedan ser, tú eres la pantalla, tú proyectas esas imágenes, no te identifiques con la angustia. No hay nadie sufriendo allá afuera. Solo las imágenes parecen sufrir. Nada podrá nunca sucederte. Nacimiento, karma, reencarnación, muerte. Todas son ilusiones. Es imposible que mueras cuando ni siquiera naciste. Podrías decirme que ves todo esto a tu alrededor y que lo sientes en tu alma. Pero piensa lo que estás diciendo. Veo estas cosas y siento estas cosas. Ese es el problema. El yo que ve estas cosas y siente. Ese es el problema. El yo. Es la única cosa que nunca ha sido una cosa, y que en realidad no es nada. Si te identificas con el yo, las mismas cosas te sucederán una y otra y otra vez. El yo ha de ser destruido, aniquilado completamente y la única forma de hacerlo es siguiéndolo hasta la fuente. La fuente es lo único que es, y tú eres eso. Sin embargo podrías no creerlo, pues prefieres seguir jugando en el mundo. Puedes ignorarlo y rechazar la idea de que el yo es el único problema que tienes. El pensamiento yo es un sueño, no es real, no existe, sin embargo, tú crees en él y debes practicar la autoindagación, esta es la única manera de corregir la percepción errónea que tienes acerca de ti mismo. Pero la mayoría de ustedes Vuelven una y otra vez al yo Pues se creen Que es eso Y es así Como la palabra yo Como empiezan las conversaciones Yo hice esto Yo soy aquello Yo me siento triste Yo me siento estupendamente Es el yo el que se siente así. No tú. Tu verdadero ser no entra en este juego. Si él dijera me siento bien, estaría aceptando la posibilidad de que se siente mal. Y eso es imposible. Algunos creen que debes utilizar algunos métodos físicos y mentales para alcanzar a Dios. Esto presupone que eres un cuerpo y que debes trabajar como un cuerpo, pero tu supuesto cuerpo no vivirá para siempre. Tu verdadero ser no necesita un camino para alcanzar a Dios, porque de hecho nunca estuvo en ninguna otra parte. Solo en tu mente crees no estarlo y ese único pensamiento es lo que te separa de él. Eres un ser sin dimensión, sin forma, sin ubicación, eres libre, permites que tus pensamientos te hagan creer cosas, entonces te preguntas ¿por qué me encuentro preocupado o temeroso? pero son los pensamientos los que te hacen sentir miedo y frustración. Si colaboras con ellos, te sentirás y te convertirás en ellos. Prueba observarlos como si viniesen de una tercera persona. Los pensamientos aparecen en tu mente, lo quieras o no. Pero pregúntate de dónde vienen. no proceden de ti mismo, solo hay una fuente, hay un poder dentro de ti, que hace que todo el universo parezca nada, solo siendo consciente de él, podrás utilizarlo como te parezca, pero la mayoría de nosotros, usamos ese poder sin darnos cuenta, y creemos que podemos coger un resfriado, ¿De dónde vino esa creencia? Quizás te lo dijeron tus padres cuando eras pequeño. Incluso puede que lo hayas experimentado alguna vez. Por lo que estás convencido de que es cierto. Sin embargo, es solo una creencia. Solo identificándote con la creencia de que eres un cuerpo, podrías experimentar un resfriado, aquello que sientes dentro de ti lo verás manifestado en el mundo, luego reaccionarás ante ello como si procediese de alguna otra parte, pero tanto la experiencia como la reacción proceden de ti mismo, tú eres la causa. No hay un dios que dicte qué cosas van a sucederte. No hay un dios que te haga sufrir. No existe el sufrimiento, salvo en tu mente. El cuerpo por sí mismo no puede enfermar, pues solo es un trozo de carne con huesos y secreciones. No puede hacer nada por sí mismo no tiene poder para vivir y no lo tiene para morir. Son los pensamientos, las creencias, los juicios, los conceptos los que dan forma a tu experiencia, incluida la experiencia de ser un cuerpo. Si hoy no te gusta lo que ves observa lo que sucede dentro de ti y encontrarás las respuestas los pensamientos causan tu enfermedad como causan todo lo demás yo estoy enfermo yo soy pobre yo sufro angustia mental sigue tus pensamientos hasta su fuente y descubrirás que el pensamiento yo ha surgido del fondo de la mente hasta tu cerebro, entonces invirtiendo el proceso verás cómo el pensamiento yo abandona para siempre tu corazón, crees que estás haciendo algo mal que para conseguir la iluminación debes seguir determinadas pautas, leer determinado libro, encontrar a un determinado maestro pero cuando descubras quién eres sabrás que no hay nada que conseguir, no hay ningún lugar a donde ir, ya eres aquello a lo que pretendes convertirte, pero crees ser otra cosa, los seres humanos siempre tienen batallas que librar, nunca están satisfechos, detrás de cada victoria, les espera la siguiente batalla porque siempre quieren más nunca se sacian creen que el mundo tiene que cambiar y que ellos tienen que transformarse en algo esa es la raíz de su sufrimiento en cambio el ser ya está completo no tiene propósitos no tiene motivos resulta paradójico que el yo desee la iluminación cuando la iluminación consiste precisamente en eliminar al yo que desea conseguirla, eso es realización, el proceso del pensar se detiene, simplemente eres no hay nada que esté mal, es entonces cuando eres realmente libre.